Siempre que entrevistamos a alguien, en tu caso que es la primera vez, eh, lo que pedimos primero es que te presentes. Cuéntanos un poco quién eres, eh, cuál es eh, tu especialidad y dónde estás actualmente y de dónde vienes. Vale. Pues vienes de tal centro, ¿vale? Cuando quieras puedes empezar, ¿vale? Vale, pues eh, buenos días, soy Daniel Castillo Vinagre, soy maestro de, de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje y actualmente estoy en la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa dentro del servicio de programas educativos y atención a la diversidad. Y, y bueno, llevo aquí desde, desde septiembre de este curso. Eh, mi recorrido un poco profesional ha, ha sido eh, el paso por diferentes asociaciones como Plena Inclusión, hasta y y siempre es relacionado con el ámbito de, de la educación y, y la discapacidad. Entonces, eh, poder estar trabajando en, en este proyecto y poder estar trabajando desde la propia administración te da un enfoque diferente a lo que es la docencia pura y dura y a la que estamos acostumbrados. Y, y bueno, eh, mi motivación siempre ha sido el tema de la discapacidad y de ahí que, que me flipe y no flipemos el grupo de EdexLAB para, para, para poder hacer este recurso. Para alguien que llegue a vuestro material y de repente lea EdexLAB, ¿cómo le explicarías el proyecto? Mira, Jaime, el proyecto surge de, de una experiencia profesional, surge de, de, de la etapa COVID, ¿vale? de, de mi experiencia en, en un centro que, que tenía un aula abierta, y también surge como, como una actitud profesional en equipo, ¿no? Surge de la mano de Ana Belén Merchant, de Sonia Barras y, y la actitud personal y profesional mía. Y si yo le tuviese que explicar a alguien en qué consiste de SLAP, eh, empezaría por el objeto, el objetivo último de, de este proyecto. El objeto último de este proyecto es que todo el alumnado, independientemente de que sea acné, sea ACNEAE, presente unas características u otras pueda tener acceso a un material compartido y que ese material ya de por sí esté adaptado a sus propias características y a sus propias necesidades del momento por lo tanto un docente que tenga un acné un ACNE-AE, ACNE o niños con un desarrollo normotípico en el aula eh, puedan hacer uso de este recurso eh, teniendo siempre la misma base que es la obra concreta o el punto concreto que vamos a trabajar. Eh, genial, eh, Daniel. Eh, actualmente tenéis dos recursos, casi dos, porque como hemos comentado hace, hace un, unos minutos eh, estamos adaptando ya el segundo contenido. Uno es eh, es el la en el aula del futuro de Extremadura y el segundo es, es el la volumen 1. Si yo de repente llego a la parte de recursos de Escolario y veo el contenido ¿Qué pautas me recomiendas como docente para empezar a utilizarlo? Las pautas eh, vienen en, en escolar y vienen en el recurso, ¿no? eh, Las pautas nosotros le llamamos orientaciones pedagógicas. Eh, antes de adentrarnos con el Marco, con la Serrana, con Valientes Valentinas con el aula del futuro, eh, tenemos que tener en cuenta que hay una obra original, esa obra original, que está creada y adaptada eh, por EDESLAG e ilustrada por EDESLAG el, por el eh, parte de esa necesidad que he dicho antes obra original y desde esa obra original la vamos a adaptar a las diferentes posibilidades que nos podemos encontrar en un centro una obra original que se adapta a lectura fácil para alumnos con un TDI con una discapacidad intelectual una obra original que se adapta a lenguaje pictográfico para alumna docea, una obra original que se adapta a lengua de signos para aquellos alumnos y alumnas que presenten una discapacidad sensorial y unido también a una, a una adaptación en, en audiolibro. ¿vale? Además de todo esto, una adaptación en idiomas para, para cursos superiores y todo bañado de unos recursos concretos. Recursos en mesa de luz, para trabajar con todo el alumnado desde infantil hasta secundaria, eh, unos recursos en el aula del futuro, recursos de robótica y todo ello descargable. Todo es un material que se adapta a una tablet, que se adapta a un ordenador, que se adapta a una pizarra interactiva y que también se adapta a la, a la impresión en papel eh, para aquellos docentes que, que quieran una, una, una versión más tradicional. Un docente que quiera colaborar con vosotros, ¿cómo puede hacerlo? Nosotros, eh, como decía antes, tanto Ana Belén como Sonia, eh, como el grupo que forma Deslaris como yo, somos, ante todos, maestros con una iniciativa. Yo creo que además de iniciativas somos muy flitaos, como nos llamamos nosotros, y, y estamos abiertos a todo, estamos abiertos a todo. Eh, Simplemente tendría que escribirnos un correo a través de las redes sociales edex.com y todo el mundo tiene cabida ya sea escribiendo, ya sea ilustrando ya sea grabando, ya sea difundiendo en redes sociales y, y de hecho nosotros estamos abiertos a todos, estamos con el site colaborativo, con un CREA y actualmente somos cerca de 70 personas eh, tenemos también un, un centro de Finlandia que está colaborando con nosotros, con una reinterpretación de estas leyendas extremeñas, estas leyendas y obras que nosotros estamos adaptando y creando. Y, y bueno, ahí hay colaboraciones eh, interesantes. ¿no? Tenemos también a otra asociación que lo que está haciendo es validar estos cuentos con, con sus chicos y chicas del, del centro, en este caso de autismo, y, y lo dicho, estamos abiertos a todo el mundo y todo aquel que quiera participar eh, por redes sociales, por correo electrónico, por teléfono, como quiera, eh, estamos totalmente abiertos a, a cualquiera. Dani, ¿nos puedes explicar un poco qué es la Mesa de Luz y cómo trabajar vuestros libros en Mesa de Luz? Sí, eh, la Mesa de Luz, nosotros desde, desde, desde Slack eh, planteamos siempre una obra en mesa de luz y además a esa obra va acompañada de un tutorial descargable para que tú, pro, tú mismo te hagas una mesa de luz ¿vale? para que seamos manitas y nos hagamos una mesa de luz y no haya necesidad de gastarse 200 euros en una mesa de luz que, que al final estás teniendo a que el niño la caiga y por ese miedo la tienes en la estantería sin usarse eh, la mesa de luz eh, no, está, no es inherente a una discapacidad en concreto, ni a una característica en concreto. La Mesa de Luz lo que hace es potenciar, mediante un clima de, de concentración, de atención, esa atención mantenida, esa atención que queremos eh, que se focalice en, el, en los personajes, en las obras. La Mesa de Luz permite una interacción, permite un trabajo previo y posterior de la obra, mediante los personajes, mediante lugares, mediante el léxico determinado que aparece y que te ofrecemos en la obra entonces, eh, desde también volvemos a invitar a que cada maestro se haga una mesa de luz por 30 euros a lo, que, a lo que acaba, eh, con lo, lo que acaba costando, y en vez de gastarse los 200 euros en una tablet enorme que, que tienes miedo a que se te caiga al suelo y, y, y al final acabas sin usarla y que el material de la Mesa de Luz sea un instrumento más que, que esté en nuestras aulas para, para satisfacer esa necesidad de atención, esa necesidad de un trabajo eh, más personalizado. Genial. Eh, para terminar, eh, Daniel, eh, ¿cómo crees que es de importante que haya estos proyectos, haya estos contenidos en abierto eh, para la mejora de la educación con personas con alguna discapacidad? Eh, ya no solo en Extremadura, sino porque es, es también en la Educación General, porque me, nos estás contando proyectos que, que van más allá de la propia comunidad. Nosotros, eh, la palabra que en todas las reuniones, en todas las revisiones, tenemos en cuenta es el tema de la inclusión, pero no una inclusión como donde tú tienes al niño dentro del aula y lo tienes en la última fila, ¿no? Es una inclusión real, una inclusión efectiva, una inclusión que, que no simplemente se trata de poner el traductor y traducir a pictogramas todo el cuento literalmente. ¿no? Eh, lo que nosotros intentamos con nuestras obras es ponernos en el punto de vista desde la empatía de un niño TEA, de una niña con discapacidad visual, de una niña con discapacidad auditiva, de un niño con TDI. Eh, creo que la palabra clave la importancia es inclusión empática, ¿no? una, una inclusión empática donde seamos capaces de, de mostrar un material efectivo, porque a todos se nos llena la boca con la palabra inclusión, pero la inclusión va mucho más allá de un apoyo de pedagogía terapéutica, de leer en una clase de apoyo un libro desde Slack. La inclusión para nosotros es que mientras un grupo de niños están eh, leyendo La Serrana de la Vera, Valiente o el marco en original, en la misma clase haya otro niño que lo esté leyendo en TEA, otro niño que lo esté escuchando a través del audiolibro y es en la misma base, es el mismo cuento, pero es el cuento el que se adapta a las necesidades, porque muchas veces esta estas necesidades educativas especiales no son generadas por la propia discapacidad o las características del niño, sino es el entorno el que genera estas discapacidades y estas necesidades. Y lo que queremos hacer es modificar el entorno, el método de aprendizaje para que haya menos necesidades y haya un clima más de, de equidad y de igualdad eh, educativa.